De poder ellos mismos hacer sus videos. Que empieza virtual. Lo que 10 años después estamos viendo acá con este encuentro. es de la red. El arte de hacer mapas, El trabajo colaborativo y de encuentro de esta cantidad de iniciativas es un mundo que se abre, de como un ámbito sonoro. y también la posibilidad de establecer vínculos